Desde Santiago de Compostela, Galicia, eh, España, eh, quiero agradecer en primer lugar a Víctor Nieto Bonilla y al eh, colectivo Historia y Cultura de UACNUCO eh, la invitación a hablar sobre el nuevo paradigma historiográfico en América Latina. Decir que, que Víctor entró en contacto con nosotros ya hace años, ¿no? En el año 2004, eh, conectó con, con, con la red de, de Historia Debate, ya en Internet, eh, en aquel momento, eh, para reivindicar eh, la necesidad de crear un colegio eh, de historiadores eh, del Perú. Hoy es un gusto para mí estar aquí con vosotros y, y, y poder celebrar que el nuevo gobierno elegido en las últimas elecciones en el Perú pues, decidió eh, conceder a la comunidad de historiadores eh, peruana esa institución, eh, el Colegio de Historiadores del Perú que ya existía en Bolivia en varios estados mexicanos por lo tanto eh, eh, mis felicitaciones a, a la historiografía peruana muy particularmente al promotor de esa iniciativa Víctor Nieto Bonilla bien entrando ya en el tema ¿no? eh, en los últimos eh, 30 años hemos vivido un complejo recambio de tendencias eh, historiográficas. Eh, por un lado, eh, eh, las vanguardias historiográficas en las que nos formamos y de las que formamos parte en el siglo XX, anales, marxismo, etcétera, pues eh, entraron en una situación de, de, de relativo eh, eh, agotamiento. Digo relativo porque son tradiciones que van a estar ahí para, para el, este presente y para los futuros que vengan, sin duda alguna. Pero ya, como movimiento colectivo, eh, llegaron a, a cierto impasse. Y paralelamente, para la preocupación de muchos, eh, eh, se produjo un, un regreso del positivismo, eh, corriente que, que había quedado relegada. Eh, por el empuje de, de la revolución historiográfica del, del siglo XX. Yo creo que fue, en definitiva, una reacción instintiva de los historiadores de volver al matriz original de nuestra disciplina como, como ciencia eh, en el siglo XIX, que fue el positivismo, pero que todavía eh, su, su huella eh, pues continúa a, hasta, hasta, hasta hoy paralelamente a este proceso de, de declive por un lado y, y de regreso por otro de positivismo eh, han, están despegando han ido emergiendo eh, nuevos eh, paradigmas acordes con el nuevo siglo eh, en el que estamos ¿no? Cuya, cuyo tránsito del siglo pasado hasta hoy es, es decir, la segunda década ya del siglo XXI, pues está resultando, digamos, muy muy con mucha profu muy profundo, ¿no? es decir, han cambiado desde la caída del muro de Berlín, eh, muchas cosas, era impensable, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que, que, que de debajo de este cambio, siglo XX, siglo XXI, está impulsando todo, todo este cambio que algunos califican de civilización incluso pues un salto, el salto de gigante que han dado las fuerzas productivas en estos últimos eh, 30 años ya, ya en el primer congreso internacional de historia y de debate en el, en el año 93 decíamos que si cambia eh, la historia, eh, cambia la historiografía, es decir, la es, la escritura de la historia tengamos mayor o menor conciencia de ese cambio ¿no? eh, pero es así porque la historia la hacemos desde cada presente y, y, y los cambios radicales de los propios presentes en los que viven los historiadores pues provocan cambios que, que tenemos que analizar porque a veces esos cambios eh, no son en, eh, no tienen un sentido de progreso sino es como como pasa con el retorno del positivismo, una marcha hacia atrás que pone en una situación muy peligrosa a nuestra disciplina. Si no fuera porque hay corrientes en sentido contrario eh, entre, eh, entre las que se encuentra el movimiento de historia-debate buscando eh, un, un futuro para, para la historia en una sociedad que está también, también buscando un futuro eh, para sí misma. Eh, el nuevo paradigma eh, historiográfico que venimos impulsando como historia de debate, sobre todo ya de una manera más organizada eh, eh, desde, mil, desde el año 2001, cuando proclamamos el manifiesto historiográfico de historia de debate. Eh, esta, este nuevo paradigma que proponemos eh, desde historia de debate, o si queréis, de, gracias, de, Historia-debate es un poco la consecuencia de este paradigma que estamos impulsando y causa y consecuencia al mismo tiempo. Tiene tres características que nos diferencian de otras propuestas en este cambio de siglo que parece que no termina nunca, porque no hemos llegado a una situación de estabilidad histórica, social, política, económica, como para decir, bueno, estamos ante otra realidad muy distinta del siglo pasado y es esta. Ahí esto no se puede decir todavía y hay que definir y otros desde otra disciplina lo están haciendo sobre qué es esto, es esta historia que, está, que estamos construyendo de manera más o menos voluntaria en este nuevo eh, siglo. Bien, decía que la propuesta de historia de debate tiene tres características que nos distinguen de otras propuestas porque se trata de un paradigma con tres características muy marcadas, es decir, un paradigma global, un paradigma progresista y, y, y, y lo más nuevo, si se quiere, y un paradigma eh, latino. Global en el sentido de aquello que no es parcial, eh? entonces eh, hablando en paradigma historiográfico hoy hablar de un paradigma global significa hablar de tres cosas. Global, eh, en primer lugar, en el sentido que antes decíamos historia total, que nosotros preferimos eh, llamar historia mixta porque creemos que en el mestizaje de diferentes temas y enfoques es donde podemos encontrar y hallar eh, aproximaciones globales. Eh, en segundo lugar, el paradigma global hoy es digital, no me paro en eso porque es eh, de sobra evidente para todos y en tercer lugar el paradigma global es mundial, es decir, eh, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista eh, espacial. Por lo tanto, eh, eh, estamos impulsando un paradigma que, que es eh, global en estas tres eh, direcciones y al mismo tiempo trata de combinar eh, la práctica con la teoría, la investigación. Con la, con la reflexión eh, de, de, de originar un debate y al mismo tiempo generar un, co, un consenso porque eh, es eso lo que nos permite avanzar como disciplina y adaptarnos al mundo nuevo en el, que, en el que vivimos por lo tanto investigación y reflexión debate y consenso eh, eso forma parte de la globalidad de nuestra propuesta de manera que, que no se reduce a, a, pro, a, a proponer un, una nueva línea de trabajo, una nueva temática de trabajo, un nuevo enfoque historiográfico, que también es eso, eh, historia, debate, sino que además de eso es, digamos, una visión eh, del concepto de historia eh, adaptado a, a los cambios eh, tan radicales eh, que, que se han producido entre... Eh, la caída del muro de Berlín y, y la pandemia del año 2022 y es y punto y seguido porque no sabemos eh, qué, qué otro hito eh, histórico vendrá eh, después pero como historiadores estamos en la obligación de adaptar nuestra disciplina a estos cambios para que pueda servir de utilidad para los que entre los diferentes eh, futuros eh, eh, que se pueden plantear eh, triunfe aquel futuro de, de progreso ma, ma, más beneficioso para el conjunto de la sociedad y en este caso de la, de la sociedad eh, global decíamos que la otra característica era progresista en el sentido eh, no exactamente político en el sentido de, de partidarios de la idea de de progreso ¿no? en ese sentido por lo tanto no podemos hacer tabla rasa como hacen otros los partidarios del retorno a, a, a la historiografía del positivista del siglo XIX o los postmodernistas Nosotros no podemos si queremos que nuestra disciplina sirva para algo en el futuro y si queremos que nuestra disciplina tenga futuro no podemos hacer tabla rasa de la revolución historiográfica del siglo XX, eh, protagonizada por Anales y el marxismo, como, por ejemplo, de una manera notoria, ya lo he dicho, lo repito, lo quiso a, a hacer el, el posmodernismo, que hoy está en declive, claramente, ¿no? porque eh, el mundo sigue necesitando una, una idea de progreso. ¿no? Entonces, proponer a las ciencias sociales... Eh, que eso pues, es un relato eh, inventado que no sirve eh, para nada eh, pues es pues eliminar lo que son las ciencias sociales y para eso han nacido las ciencias sociales y entre de las ciencias sociales la historia para contribuir a que nuestros conciudadanos tengan un futuro de mejor y si se pierde eso de perspectiva es decir la idea historiográfica de progreso no se va a ningún lado y nuestra disciplina acabaría eh, pues, orillada, acabaría marginada, como algunos intentan hoy en día, eh, quede orillada y margillada en, en nuestras universidades, cosa que no, no lograrán para nada. Afortunadamente, el posmodernismo está en declive también en Estados Unidos eh, de América. En tercer lugar, elegimos un paradigma global, progresista y una iniciativa. Eso es muy importante porque es la primera vez que, que sucede en, en, en lo que se ha llamado la historia de la historiografía, que del mundo eh, hispano, eh, latino, surja eh, una iniciativa historiográfica de proyección eh, global, que en este caso aquí representamos eh, a, a lo que es... Y, y ha sido, es y será, y, historia de debate pero no somos lo, los únicos que están trabajando en esa, en esa dirección. Eh, eh, eh, lo que aquí proponemos y, y, y explicamos de lo que hemos hecho en los últimos eh, 30 años justamente en ese momento de histórico de cambio del siglo XX al siglo XXI hubiera sido imposible en, en el ámbito eh, académico angloamericano por dos motivos, porque en el mundo estadounidense e incluso en cierta medida también en el mundo eh, inglés eh, y, y con su influencia internacional que bien, bien conocemos en unos países mayor que, que en otras, eh, la, las tendencias revolucionarias en el campo de la historiografía en el siglo pasado tuvieron una presencia menor entonces es muy difícil produ producir un nuevo paradigma para el siglo en el que estamos si, si no se parte si no nos apoyamos de la experiencia de la escuela de anales, del marxismo y de algunas otras corrientes paralelas a estos dos grandes movimientos historiográficos del siglo pasado. Y el otro motivo, porque un paradigma historiográfico como el que proponemos en el ámbito latino, llevamos ya 30 años con esa, con esa tarea, podemos ofrecer ya un buen... Resultado, pues el otro motivo por qué eso no se puede dar en el ámbito eh, anglófono es justamente por el problema del idioma. Es decir, esa idea de, de imponer eh, un idioma que, que va más allá de lo de la lengua franca, ¿no? Eh, siempre ha existido y. Pero ahora hay varias lenguas francas ¿eh? en el mundo y a lo largo de la historia ha habido muchas lenguas francas. El, el tema no sé, es ese, el tema es la imposición de un idioma con todo lo que hay detrás eh, de, de, de los idiomas y de, y de sus propuestas. Y, y yo creo que así es muy difícil, eh, eh, obligando a, a, a la adaptación a, a una cultura, a un, a un idioma, por mucho que, que que surja de lo que ha sido el mayor imperio del siglo XX, eso se convierte en un obstáculo para adaptarnos a la globalización. Es decir, la globalización es multilingüe, todavía algunos no se han dado cuenta, es multilingüe, hay más de una lengua franca. Y para un hispano es mucho más fácil digamos, tolerar que hay otras lenguas en las que que expresarse académicamente que para un anglófono que piense que tiene que ser solamente inglés eh, todo lo que se, se produzca en este caso en el mundo académico y, y universitario eso yo creo que está destinado a a, a, a, a quedar atrás por la marcha de, de la historia y sin embargo eh, la historiografía latina que nosotros proponemos como, como como nuestra contribución a, a, a un nuevo concepto de la historia y del oficio de historia en el siglo XXI, pues tiene un camino, digamos, mucho, mucho más fácil, porque toleramos mejor la pluralidad eh, lingüística. Por ejemplo, en los cuatro grandes congresos, con una media de 150 ponentes cada, en cada uno de ellos que hemos celebrado, congresos internacionales de la historia de debate, siempre ha habido traducción simultánea al menos entre el español, el inglés, el francés y la posibilidad de, de, de dar ponencias en, en, en otras lenguas eh, eh, etcétera ¿no? hoy eso incluso es más fácil porque existen ya unas herramientas no solo a través de google sino eh, por otras vías eh, digitales para poder eh, en fin seguir la historiografía en otras lenguas y establecer eh, intercambios con, con otras lenguas a través de las traducciones automáticas que han mejorado eh, enormemente en, en el universo digital, por lo tanto nosotros estábamos en esa línea ya hace tiempo la globalización eh, y sobre todo la globalización académica tiene que ser multilingüe o no o no va a progresar y aquí volvemos a lo que decíamos antes que si la historiografía no se, no se, no se guía por una idea de, del, del progreso, pierde su sentido social y su contacto con los sectores más dinámicos de los presentes eh, que nos toca, que nos toca eh, vivir. ¿no? Bien, eh, hay que decir que asimismo que el éxito de historia de debate sería eh, imposible sin la participación de, de, a, de los colegas eh, latinoamericanos que, que ha ido creciendo de uno a otro congreso desde eh, desde el año 1990 eh, 90, 93 eh, creo que eh, eso se explica porque junto con el tema de la pluralidad idiomática eh, en los intercambios académico, nosotros nos hemos esforzado para que eh, en nuestros congresos celebrados cada X años en Santiago de Compostela, Galicia, España, los historiadores latinoamericanos eh, jugaran el mismo papel que los historiadores que venían de otros lugares de España o, o, o, o de Europa. O, o de los Estados Unidos de América, y eso no es nada fácil, porque no solo hay una desigualdad en el tema del idioma, hay una desigualdad incluso en la academia, que se va superando porque la buena globalización se va imponiendo, pero hay toda una experiencia de infravalorar la aportación, en este caso historiográfica, que puede venir, por ejemplo, de, de países de, de, de, de origen latino desde el punto de vista de la lengua y, y, de la, y de la cultura que no solo es américa latínica latina es también en, en europa eh, pues todo lo que es el sur de europa eh, no solamente españa y y portugal sino también francia italia etcétera que son justamente volvamos a insistir en ello eh, en esa historiografía eh, en, esa, en esa historiografía latina europea donde ha tenido más éxito eh, en el siglo pasado la escuela de anales y la historiografía marxista y por lo tanto es desde, desde donde tenemos más facilidad para sin hacer tabla rasa de nuestro pasado historiográfico adecuar eh, nuestra disciplina a este nuevo y convulso siglo eh, XX Bien, eh, un repaso rápido. En el primer Congreso de Historia de Debate, en el año 1993, editamos seis volúmenes de las actas y uno de ellos dedicado a América Latina. En el prólogo de, proponíamos un eje latino transatlántico para renovar o contribuir a renovar la historiografía mundial decíamos que era posible y necesario hoy decimos que es real, lo hemos cumplido entre todos desde un lado y desde el otro lado del océano eh, atlántico. En el segundo congreso en el año 1999 hubo dos a partir de, de 1999 hubo dos novedades eh, que ayudaron a intensificar ese intercambio y ese proyecto común eh, transatlántico que, que representábamos que, historia, que representamos eh, historia de debate. Uno, eh, el primer salto digital que dimos ya en 1999, la preparación del segundo congreso se creó una página web, una lista de correo electrónico después, esa página web eh, pues, pues bueno eh, eh, tantos años ya veis después ya tiene eh, pues diez millones de visitas y sólo eh, eh, en la parte de foro que tiene eh, eh, historia de debate porque es un foro, un movimiento historiográfico eh, eh, una red etcétera, es muchas cosas pero en la parte de foro eh, en la web de historia de debate se pueden consultar 118 debates de, tem de los temas que nosotros solemos tratar, de metodología, de historiografía, de teoría, de la historia, de didáctica de la historia, de historia inmediata, pues lo que decía 118. He, he intentado, para, preparando esta, esta videoconferencia, ver la, la, la participación latinoamericana, y es que, bueno, era un poco laborioso contar uno a uno los cientos de, de colegas que, que participaron en nuestros debates ¿no? pero puedo deciros sin temor a equivocarme que la mayoría de los intervinientes procedían de América eh, Latina ¿no? por lo tanto eh, decir que que, eh, que el, el salto a Internet facilitó, facilitó la, el éxito de ese eje latino eh, eh, transatlántico. ¿no? Y, y, y también llenando más de contenido, digamos, eh, nuestro esfuerzo por un nuevo consenso historiográfico, eh, nuestra primera versión de lo, esto que llamamos nuevo el paradigma eh, historiográfico eh, que es, fue es el manifiesto historiográfico del año 2001 eh, con 18 proposiciones eh, que, que no surgen de, la, de una abstracción sino de una práctica eh, historiográfica que en, que en ese momento era digamos relativa ¿no? porque habían pasado ocho años desde el inicio de ese movimiento que es eh, historia-debate, pero que hoy en día po podemos decir que íbamos, íbamos en la buena, en la buena eh, de dirección. Eh, de, de los 628 profesores de historia e investigadores que, que suscribieron nuestro manifiesto, deciros que, que, la mayoría absoluta, eh, son eh, colegas latinoamericanos, eh, hay profesores de universidades de 39 países, 20 de ellas eh, latinoamericanas, eh, ¿no? en fin, eh, habla, hablaba de, de, de, de, del manifiesto historiográfico, eh, pues bueno, 21 años después, ¿no? ya se puede hacer un balance. Yo lo intenté, eh, podéis ver la videoconferencia en, en YouTube, eh, en el año 2017, donde invitado por la Universidad de La Habana, fui a Cuba, ya había estado otras veces, hacer un balance de, de, de, del nuevo paradigma historiográfico que proponíamos en el año eh, 2001, y fue muy provechoso, muy positivo, ¿no? es bien cierto que hay cosas que, que, que hemos hecho y, y, y, re, y reflexionado con posterioridad a la primera redacción del manifiesto del año 2001, que habría que añadir, pero la mayoría de, de esas 18 proposiciones en gran medida se están cumpliendo. ¿no? Y han sido asumidas por otros, etcétera, como debe ser, porque no solo a, a nosotros se nos ocurren las ideas correctas, sino que a mucha otra gente, incluso una idea es correcta cuando otros la están pensando en otro lugar y, y desde otro punto de vista. En ese sentido, es por lo que hablamos siempre del término paradigma, que en. En, en, en historia de la ciencia post positivista, paradigmas el consenso, el consenso académico que se establece y de ahí que busquemos a la hora de, de, de perfilar ese, ese, ese, ese consenso eh, pues, la, la participación de todos. Es decir, eh, no surge solo una experiencia individual de investigación histórica, historiográfica sino también de nuestros debates y de lo que vamos haciendo en los congresos y de lo que se nos va ocurriendo un poco a todos. Es la manera de que las proposiciones tengan éxito. Bueno, la conferencia de Cuba donde hago este balance se tituló Hacer la historia hoy. Eso fue ya hace cinco años. Eh, el tercer y cuarto Congreso tuvieron lugar eh, en 2004 y 2010. Eh, de, de las 552 entidades académicas que co colaboraron en el año 2010 en nuestro cuarto Congreso, 226 eran de América Latina. A partir de este eh, cuarto Congreso, es decir, en lo, en la, en la última... Década hemos dado el segundo lo que llamamos el segundo salto digital que es pasar de la lista y de la web, la web y la lista siguieron funcionando sobre todo la web pasar a las redes a las nuevas redes que se, que, que se están creando y que están al mismo tiempo pues cambiando la manera que tenemos de hacer academia eh, eh, en contacto con, con colegas de otros países y otras especialidades. Bien, me refiero a Youtube, me refiero a Facebook, a Twitter, a Academia.edu, a, a Linkedin, a Instagram, a iBooks, que es una plataforma de de podcast y pa para que veáis vosotros eh, la, la, el tremendo impacto que, que, que hemos que está teniendo que ha tenido esta última década eh, historia de debate y los cientos de colegas que han colaborado a través de nuestra red deciros que en estos últimos diez años eh, las hemos subido casi 500 vídeos a nuestra página de Historia de Debate en YouTube que han tenido 512.000 visualizaciones, el 49% originarias de América Latina. En Facebook, también en la última década, sumamos de una manera, digamos, más diaria y más interactiva que que en YouTube, aunque últimamente en YouTube empieza a haber también muchos comentarios y más interacción que cuando comenzamos. ¿no? Pues bien, eh, la, el Facebook, tenemos um, otros varios, tres Facebook, pero el, el Historia Debate eh, tiene 16.200 seguidores y el 62% vienen, son de América eh, Latina después pa para ver un poco la participación, la importancia de la participación latinoamericana en, eh, en la red de, de historia de debate desde el año 1993 hemos hecho 116 presentaciones de historia de debate entendida como foro, red, eh, plataforma historiográfica, eh, etc. y de esas 116 Presentaciones en universidades de todo el mundo, eh, el 55%, 64% fueron en países latinoamericanos. Aproximadamente la participación latinoamericana eh, en este fenómeno que es eh, historia-debate, pues eh, suele estar entre el 50% o, o el 60%. El 60 que, con lo bueno, cual es muy importante porque claro, también participan Europa, el norte de América y otros, y otros países en nuestras diferentes eh, acti actividades. ¿no? Bien, mi, mi papel como fundador y director de, de Historia de Debate ha sido y es, sigue siendo, impulsar, eh, organizar, sintetizar, eh, proponer. Mi, mi última aportación a, a un pensamiento historiográfico de, de nuevo paradigma, que, que, que es un proceso en continua eh, construcción, como le gustaba decir a Pierre Villar, con la historia marxista en los años 70, una historia en construcción, un nuevo paradigma es una historia en construcción, porque además estamos cabalgando sobre un, un nuevo siglo que, que, que sigue generando cambios continuos, ¿no? entonces la historia es muy difícil que se pueda parar en un lugar y decir bueno hemos llegado ya a, a un consenso eh, sobre lo que tiene que ser el oficio historiador en el siglo XXI es muy difícil porque surgen nuevos elementos y nuevos debates y, y, y lo más que podemos es eh, ver un poco la buena dirección de, para la escritura de la historia en la medida que podemos otear la buena dirección eh, en la historia de, de la sociedad e ir eh, eh, conforme pasen, pasan los años y, y en la medida que podamos seguir haciendo congresos también, que el último no hemos podido hacerlo porque tocaba el año 2011 y 2012 y la pandemia lo impidió, es decir, que no hubo quinto Congreso, pero no renunciamos a que en el futuro pueda haberlo, porque era un gran observatorio internacional para ver el estado de nuestra, de nuestra disciplina. E insisto, tratar de ir... Eh, Pensando al mismo tiempo que investigamos empíricamente, al mismo tiempo que investigamos hist historiográficamente y, y, y que ponemos en común todas nuestras experiencias hoy en día, más que nada a través de las redes. Bueno, decía que mi contribución más reciente fue eh, una serie de, de vídeos de, de breves, que se llama, que, que es eh, la historia. ¿no? Tiene 44 episodios eh, eh, grabados eh, en el año 2020 y el año 2021 y ahí es donde hemos aprovechado para, para volver sobre eh, el cambio historiográfico siglo XX, siglo XXI y completar y, y mejorar. Eh, eh, nuestra eh, perspectiva abierta eh, hace eh, 20 años por el manifiesto del año 2000-2001. En fin, parece que... Ah, no, no, tenía aquí otro, otro dato pa que, que da la medida del impacto eh, que tienen los, o, o, o que están teniendo nuestros planteamientos. Eh, cambian conforme, conforme recibimos también comentarios y tenemos eh, experiencias que no solo son individuales sino que son colectivas por ejemplo en el episodio primero de la serie que es la historia eh, que se dedica este episodio primero al concepto de historia repasando lo que ha sido eh, muy rápidamente porque son 12 o 13 minutos lo que ha sido el concepto de historia del positivismo, de las nuevas historias, y planteando el concepto de historia que proponemos para el siglo XXI. Pues muy bien, si sumamos eh, las visualizaciones que ha tenido ese episodio en el canal de Historia Debate y también en el mío personal, salen 32.000 visualizaciones y el 66% de América Latina. Por eso entendéis que... Lo, lo el movimiento historiográfico que hemos iniciado hace 30 años y que y que sigue hubiera sido imposible sin la participación latinoamericana sin ese sin ese esta vez sí si es cierto encuentro de, de dos mundos la el, el europa latina y, y américa latina para para, para, para construir eh, eh, eh, lo que tiene que ser o lo que debe ser el oficio de historiador en el siglo XXI. Bueno, aparte de las prácticas digitales, nosotros nos movemos, nos hemos, o al menos nos hemos movido hasta ahora también en la vieja sociabilidad académica de viajar y dar conferencias. Eh, yo he dado en estos 30 años 197 conferencias y seminario el 40% en América Latina. O sea que ha sido un esfuerzo importante, bueno, por mi parte, pero en 30 años pues se hacen muchas cosas, pero sobre todo por las también por parte de las universidades latinoamericanas que, que me han ido invitando en los diferentes países eh, latinoamericanos es mucho más meritorio que cuando te invitan a una conferencia pues en España, en Europa o incluso en Estados Unidos, es decir, porque hay menos medios, por desgracia, para invitaciones y, y, y, y, y para otras actividades de tipo de tipo académico. Bien es cierto que en los últimos tres años, dos años, ya ha dejado de haber invitaciones por cada ya no se ha podido tener actividades eh, presenciales como, como hacíamos antes, entre otra cosa porque en este tiempo de pandemia la, muchas, en, mucho, en muchas ocasiones no se ha podido siquiera viajar, entonces todas las invitaciones que he recibido estos dos últimos años en América Latina, con lo cual quiere decir eh, que, que hay un dinamismo muy especial que nosotros valoramos y conocemos en la historiografía latinoamericana, en general eh, en, en la sociedad latinoamericana en su, en su conjunto, y que podríamos hablar de ello eh, eh, otro día, porque sería más bien una, una charla de historia inmediata, estamos hablando más bien solamente de historiografía sobre lo que está aportando al mundo eh, la sociedad eh, latinoamericana, no solo al mundo de la de la historiografía. En fin, ya en la fase final de mi exposición vuelvo al título el nuevo paradigma historiográfico en América en América Latina. Bueno, el nuevo paradigma historiográfico en el que yo, junto con muchos colegas a los dos lados de la atlántico hemos estado trabajando porque ha habido muchas complicidades y mucha gente que ha participado en muchas cosas a lo largo de, de los últimos eh, 30 años. Entonces eso tiene una influencia en América Latina grande porque una parte de, de los profesores y de historia e, e, e investigadores de historia de América Latina ha participado en algún momento un mayor de una manera más o menos prolongada de una manera más o menos intensa en, en todo este esfuerzo académico colectivo entonces podemos hablar de una influencia directa del nuevo paradigma historiográfico en América Latina, lo hemos venido haciendo hasta aquí pero también hay una influencia indirecta de, que, que, que nos gusta mucho también aunque claro, al ser indirecta pues se producen paradojas como la que voy a relatar ahora eh, en México eh, han copiado eh, eh, el nombre de nuestro primer congreso, la historia debate, después quitamos el artículo eh, eh, para mm, recientemente eh, para pon, eh, crear una serie de, de, de vídeos ¿no? sobre la historia la historia de México. Fum, nosotros claro tenemos eh, la propiedad intelectual de, de, de, de la marca, pero la verdad es que nos encantó que nos, eh, que nos, y nos encanta que nos den tanta publicidad. Lo que nos gusta menos es que eh, lo que han aprendido de historia de debate sea parcial. Por ejemplo, eh, en esos debates que los seguimos más o menos, eh, porque eh, claro, no estamos, no vivimos en México, aunque ha sido a México. Eh, eh, el país México ha sido el país latinoamericano el que más he viajado estos últimos eh, 30, eh, 30 años pero, claro, son vídeos que solo hablan de las grandes figuras de la historia mexicana de las grandes batallas, muy tradicionales eh, claro, se trata de un proyecto que no es académico es un proyecto mediático, eh, cultural, divulgativo que está bien, ¿no? todo lo que sea, hacer historia está bien pero hombre, hacer historia como en el siglo XIX de las grandes figuras y hacer debate solo sobre el papel de los próceres no digo que no haya que hacer historia, pero reducir a eso la historia de un país es peligroso, eso lo venimos diciendo nosotros en historia de debate desde el primer congreso pero es que mucho antes ya lo habían planteado planteado que es de donde lo aprendimos nosotros la escuela de anales y la historiografía marxista pero sin embargo vemos algo positivo, es decir porque se busca copiar o projear todavía diría copiar que es una cosa más benigna y en el fondo nos gusta que nos copien ¿no? para que se utilice el, el, el, el, la etiqueta de la historia de debate, para hacer debates y hacen debates yo he visto algunos y hacen debates y eso no es ya eh, historiografía positivista porque para un positivista la historia se hace con documentos y, y, y nada más y el papel de la reflexión y del pensamiento que decía víctor historiográfico todo eso eh, pues lo, lo tienen como muy relegado o simplemente no le prestan atención hasta, atención ninguna si tiene que haber algún, de, algún debate tiene que ser un debate erudito sobre si esa batalla tuvo lugar en este lugar o, o o aquel otro, sobre una fecha, sobre, sobre un nombre, sobre qué quiere decir este este, este esto en un, en un documento, pero no en estos debates de la historia debate mexicana bueno, hay otra historia de debate mexicana que somos nosotros, los colegas que están allí, que es probablemente el país donde, digamos, historia de debate tiene más influencia en sus universidades, probablemente, pero bueno, de la historia de debate esta, digamos, de tradicional, eh, sin embargo, sacamos algo en limpio, y es que sacamos, nos confirma la idea que tenemos sobre el concepto de historia en el siglo eh, XXI, es decir que la historia la hacen los historiadores, con fuentes, pero la hacen los historiadores eso es el mayor secreto de nuestra disciplina, lo hacen historiadores el historiador no es neutral ni el notario, es... no, no, el historiador elige el tema interpreta las, las fuentes tiene mil vías para incidir y es por lo tanto responsable del resultado y por lo tanto cuando decimos que la historia hija en su tiempo es que cambia desde cada presente. ¿no? Y cuando decimos que cada generación eh, cambia la historia, es porque, porque se cambia la historia desde, desde cada presente, aparte de toda la evolución endógena de una disciplina que, que va mejorando eh, en sus técnicas, en sus métodos y en, su, en sus enfoques. A lo largo del tiempo. Por lo tanto, influencia eh, indirecta del nuevo paradigma historiográfico también, aunque sea torcida, como en este caso, donde le interesa el debate, pero no le interesa la, la, la historia con protagonismo social que nosotros mantenemos y que hemos aprendido del, del materialismo histórico y de la escuela de análisis. En eso es que no tiene sentido nuestra disciplina. Es decir, si nosotros somos como una televisión o, o, o como la prensa de todos los días eh, eh, que gira alrededor de los caudillos o de los personajes importantes de cualquier ámbito, empezando por el ámbito de la política, pues ¿qué sentido tiene la existencia de un historiador que está obligado a ir al fondo de las cosas? Es decir, al fondo de las cosas es hablar... De, de, de la colectividad que hace la historia. La, la historia la hacemos todos, no solamente eh, las élites, como es sabido, pero eso se, tiende a olvidarse con, con ese retorno del positivismo. Por lo tanto, hay influencia directa, hay influencia indirecta, que también eh, celebramos. Bueno, falta estudiar eh, esta idea de hablar sobre un nuevo paradigma en América Latina pues solicitada por Víctor Nieto que me dijo que quería que hablara sobre ese tema y me di cuenta me di cuenta que faltan eh, investigaciones específicas es decir estudiar eh, eh, el nuevo paradigma estereográfico por países por especialidades a nivel global tanto sea vía historia de debate como como sea por pues, otras vías paralelas o por una recepción digamos parcial, como en el caso mexicano, de lo que es eh, historia, historia de abaste. yo quería ofrecer para el que quiera trabajar en esa dirección algunos criterios para, para poder diferenciar eh, en un país, eh, en un área académica, eh, en fin, eh, en, en el conjunto de América Latina, que no es fácil, que cada historiografía tiene sus pecu, peculiaridades, pero teóricamente... Eh, se puede hacer, cómo diferenciar lo que es historia tradicional, positivista, acontecimental, etc., de la nueva historia, es decir, análisis y marxismo, que continúa afortunadamente, eh, en fin, como, como nutriendo más bien continuidad de historiadores, como nos pasó a todos, que nos formamos en esas corrientes y han continuado pues en esa eh, con ese enfoque exclusivamente, exclu exclu no es poca cosa y después los nuevos paradigmas historia tradicional, vieja nueva historia y nuevos paradigmas y yo, eh, no es exhaustivo pero me salieron cinco criterios para distinguir si hay un nuevo paradigma o seguimos con la vieja historia o, o, o seguimos con, el, con, con todo lo que ha hecho que fue mucho eh, análisis del marxismo pero que en un momento dado pues, pues se, se, se, se agotó y esos cinco criterios serían, primero hay que ver si hay una ciencia con sujeto con sujeto cuando hablamos nos referimos en el punto primero del manifiesto del año 2001 a un doble sujeto, el sujeto social y el sujeto cognoscente, aquí estoy hablando del sujeto cognoscente es decir, el historiador que es el que eh, en último extremo hace, hace la historia cuando vemos pues que hay debate, que hay reflexión que, que, que, que no es el la cosificación de nuestro objeto a la que nos tiene acostumbrada el positivismo clásico que vuelve sobre todo en jóvenes que es lo más peligroso para el futuro de nuestra disciplina esto quiere decir que en este nuevo paradigma igual cuando se emplea sistemáticamente no como como divulgación sino como forma de de hacer historia y hacer historiografía el, el ámbito digital es decir la historia y la historiografía digital hay nuevo paradigma cuando se amplía el objeto de nuestra investigación hasta el presente lo que nosotros llamamos historia inmediata también se puede entender con otros nombres como historia reciente, tiempo presente, historia actual siempre y cuando responda a este cambio epistemológico de, y es de desplazar hasta el propio presente el objeto del historiador por lo tanto hacer análisis del presente en perspectiva histórica en ese caso hay nuevo paradigma. Hay nuevo paradigma cuando se hace una historia global, sea, sea una historia mixta que busque mezclando temas, enfoques y especialidades, pues aproximaciones globales, bien una historia global en el sentido de una historia transnacional, es decir, una historia contin continental o de regiones geográficas amplias. Ahí hay nuevo paradigma. Y sobre todo, y termino, y es el quinto criterio, cuando se, se practica un nuevo tipo de compromiso eh, social y ético del, histori del historiador basado en, en, en la aportación que puede dar como profesional a los problemas de hoy eh, y, y que tenga como por referencia los valores universales hoy globalizados. Es decir, una de las cosas buenas de la globalización, aparte de Internet y, y, y, y del plurilingüismo y de otras cosas, es esto. ¿no? De que hay un reconocimiento, incluso jurídico, de una serie de valores universales, de, de paz, de seguridad, de justicia, de igualdad, de identidad, de democracia, que deberían servir de referencia a la historiadora a la hora de hacer historia para... Para no, para no para no hacer barbaridades ah, como eh, por ejemplo cuando yo por parte de la historiografía más conservadora se dice no, no se puede juzgar el pasado desde los valores del presente, ¿cómo? y no vamos a juzgar el holocausto nazi desde los valores del presente no, vamos a decir que hay que entender el contexto histórico vamos a justificar el holocausto o vamos a justificar la, la conquista vamos a justificar la inquisición no hay que hacer historia con, a partir de unos valores éticos eh, eh, y, y, y que responda a, a los intereses de la mayoría de la sociedad no olvidemos que somos la, la gran mayoría de los que nos dedicamos profesionalmente a la historia eh, estamos pagados por la sociedad porque somos funcionarios públicos trabajamos en universidades públicas y, y nos debemos y tenemos que devolver nuestro saber a esta sociedad que es la que sostiene la universidad pública y eh, el oficio de, de, de y el oficio de, de, de, de historiador bueno claro venimos del siglo XX donde ha habido una experiencia por eso que yo creo que hay que ser autocríticos en relación con con análisis y con el marxismo ¿no? y, y, y otros como la historiografía nacionalista y otros venimos de una experiencia en la que se hace historia desde una ideología o desde un partido. Bueno, las ideologías de los partidos son imprescindibles en una sociedad y, y, y también imprescindibles en una sociedad democrática. Pero eh, la escritura de historia tiene que, que disfrutar de la autonomía para que sea para que sea seria ya no digo científica, rigurosa para que sea seria, entonces hemos vivido fenómenos más minoritarios de lo que se piensa pero que han estado ahí donde la historiadora correa la correa de transmisión eh, pues de una ideología, sea de tipo sociopolítico, sea de tipo nacionalista o sea, o sea de, de lo que fuera eh, o incluso a veces de un propio partido haciéndole eh, un mal servicio al propio partido porque si la historia se se tergiversa para que se adapte a una ideología previa, eh, pues la propia ideología que, que quiere enriquecerse de, con, con, a, traba, a través de ese, de, ese, de ese proceso de tergiversación, pues empobrece más. Por lo tanto, insisto, es muy importante ver qué podemos aportar a la sociedad eh, como, como profesionales de la historia y regirnos. Eh, por, por los valores universales. En el fondo, parece que es una verdad de Pedro Gruño, porque todas las universidades, sobre todo las universidades públicas, pues eh, tienen sus estatutos, la utilidad social y, y, y, el, y, que, y, y eso de que tienen que regirse por una ética y, y, y cosas de estas. O sea que ya, ya, ya, yo no entiendo cómo tenemos que a estas alturas tener que estar defendiendo que el historiador tiene que comprometerse con la sociedad de su tiempo y con la ética y, y, pues, si no, ¿qué hacemos? estamos en un laboratorio, encerrados, etcétera ¿qué sentido y, y, al margen del mundo en el que vivimos? ¿y cómo podemos estudiar con un mínimo de rigor los mundos pasados sí, pensando así, como personas que no tienen nada que ver con el mundo eh, en el que viven? claro que tenemos que ver con un mundo que vive, pero nosotros que pertenecemos a esas ciencias sociales que nacieron de la idea del progreso tenemos que devolver a, a, a la sociedad en este caso presente todo nuestro saber, en este caso nuestro saber historiográfico para que encuentre un camino de progreso para el futuro, es decir, una nueva historia donde mejoremos en vez de empeoremos lo que teníamos anteriormente nada más en resumo con tres Frases. Primero, seguir criticando al positivismo sin caer en el posmodernismo. Segundo, valorizar eh, la aportación en gran medida permanente y en otra autocríticamente, valorizarla también de la escuela de anales y el marxismo. Y seguir innovando siempre porque una planta que no se riega se seca que no pase eso eh, con, nuestra, con nuestra disciplina. Nada más, muchas gracias por vuestra atención, animaros, nos vemos en las redes, viva la América Andina.